Bien, trader, la tercera etapa, GPCAT, vamos a seguir poniendo a prueba todo este análisis. Vamos a venirnos aquí a mensual, vamos rápidamente a ver este punto, un precio, donde se formó una demanda, una demanda del y en este punto de, de demanda se forma un desequilibrio del precio que hace que se impulse al alza, es decir, este es un precio más barato, y esto es un precio mucho más caro. Arriba caro, abajo más barato. Sencillo. ¿Listo? Sea para que usted sea principiante o avanzado, esto hay que recordarlo. Lo mismo este punto de aquí. Estamos viendo el historial. Zonas totalmente vírgenes. Estamos haciendo masterclass masivas, traders. Suscríbete, dale like al video. Recuerda unirte a la comunidad totalmente gratuita en Facebook. Para que subas tus análisis y pongas todo en práctica. Entonces aquí viene el precio y rebota. Aquí viene el precio y rebota, observe usted muy bien. Y luego se impulsa, es decir, que esta zona de demanda fue utilizada en este punto de aquí para hacer este impulso. Sencillo, simple. Si no lo están entendiendo, déjenme saber aquí en los comentarios. Usted sabe que yo siempre los leo. ahí estoy súper pendiente de ustedes, compartiéndoles toda esta información. ¿Listo? Tenemos también la EMA Exponencial en el GBP-CAD en Forex. Tenemos aquí que nos muestra la misma acción del precio, la misma estructura de mercado, cómo está lateralizando. Por meses. Por meses en este precio de aquí... Y en este precio de aquí, sencillo, miren. Yo me voy aquí más al lado y ahí está lateralizando. También puedo ver todas estas zonas de aquí de total peligro lateralizando por meses, que son pérdidas. Es donde las personas queman sus cuentas porque para esto son creados estos movimientos de alta frecuencia del mercado. GBP cut. Recuerda muy bien ponerlo en práctico, poner tu análisis y ponerlos en el grupo en Facebook También te puedes unir a mi canal en Telegram, ¿listo? Entonces, baja, coge este precio más barato y lo utiliza para irse a un precio mucho más caro Crea toda esta lateralización del precio a nivel mensual Que digamos aquí son 15 meses, o sea, es más de un año Aquí, por ejemplo, por eso se pierde tanto en Forex. Porque no se sabe leer estos escenarios. Cinco meses, casi medio año ahí. ¿Listo? Y luego uf, ocurre, por ejemplo, en el presente. Vamos acá al presente y ocurre esta liberación a la baja por meses. O sea, yo vengo, traigo aquí, mido seis, siete meses cayendo. pucha por más de mil pips, mil seiscientos y algo de pips, es una locura hacíamos cuenta la vez pasada que si 10 dólares son el 1% de una cuenta, es el 1% de una cuenta de mil dólares Entonces yo estaría arriesgando 100 dólares por operación, 100 dólares, eh, 10 dólares por operación. Esto es gestión de riesgo. Son 900, por ejemplo, 980 pips acá estaría haciendo unos 90 dólares si aprovecharás todo eso es para hacerlo rápidamente redondearlo rápidamente para que te hagas idea de cómo funciona una buena gestión de riesgo 90 dólares es decir, que ella me estaría haciendo el 9% de una cuenta de 1000 dólares ¿me hago entender o no me hago entender? solo trabajando esto la baja luego viene haces todo este engaño y sube al alza o sea, son ritmos distintos del mercado pero el que lo sabe leer, lo sabe leer y por eso yo te lo estoy compartiendo para que tú rápidamente lo aprendas a leer con una ema exponencial de 14 periodos y su separador de periodos en la gráfica, que son estas rayitas que ves aquí de color gris luego si vamos aquí ya a semanal, empezamos a ver ese ritmo de mercado, esto sirve para yo sé que a mí me ven avanzados Dueños de academias o principiantes. ¿sí? Entonces yo sé que todo esto les está sirviendo. Entonces aquí vemos estas zonas. Rápidamente ubicamos las mechas con las velas. Y ahí vemos cómo está lateralizando. Recuerda que también puedes unirte a nuestra comunidad para ya profundizarlo con los, el indicador de fractales y otros indicadores. ¿Listo? Pero ya cuando tú estés listo, mientras tanto, ve poniendo en práctica y ve compartiéndolo en el grupo en Facebook para que yo ahí estando pendiente de los que ya son más avanzados te puedan contestar. Entonces, ahí podemos ver la zona <coughs> que está siendo trabajada el precio. Entonces, ya tengo las otras dos zonas. Ya me voy a diario, y entiendo cómo está tocando la EMA y cada vez que la toca la perfora un poco. Luego aquí la perfora todo. ¿Por qué? Porque llegó a este máximo de precio. Miren, voy a moverlo aquí. Esto es una zona de oferta. Oferta. Oferta. Anótalo. Donde el precio se cae. Crea un poco de desequilibrio y cuando llega aquí, lo arrebasa, lo rompe y vuelve a bajar esa misma acción del precio. Esa misma estructura de mercado. Podemos ver entonces cómo esta estructura de mercado dentro de Forex, dentro del GBP-CAD, va cambiando. El ritmo va cambiando. El ritmo siempre cambia. Por eso las formas, los patrones. No sirven, eso ya era anteriormente, mucho antes, ahorita ya no. Ahorita hay algoritmos de alta frecuencia tradeando ahí con los traders institucionales, que son los que mueven el precio porque tienen esa fuerza y esa influencia suficiente para mover el precio. O sea, son bancos, son fondos de inversión, etc. Entonces podemos ver que si yo vengo a esta zona de a de acá me voy a H4, todo esto es un engaño. Fíjese cómo el precio cambia ritmo. Cuente cada vela. No me busque formas, por favor. No te distraigas con formas. Cuenta las velas. Ah, mira, en este, en este, en um, en esta acumulación se demoró en H4. ¿Cuántas velas de H4? 16 velas de H4. Es decir, que si yo me voy a diario, se demoró casi dos días. Estos dos días. ¿Ya? Luego me voy a la siguiente. Lo mismo. Dale like al video. Suscríbete y activa la campanita. Porque estoy subiendo información brutal. Únete al canal en Telegram. Mejor dicho. Acá estamos a otro nivel y a otro calibre. Entonces fíjese que si yo me voy a H1. La pérdida está. Mire, la ganancia está en un día. Desde que abre el día con el separador de periodos que nos da el MetaTrader. Desde que abre la vela diaria, sube y se mueve 247 pips. Luego retrocede, llega a un pico, que es donde está la mecha de, de la vela diaria. Y acá ya son 170 pips de retroceso. Luego acumula todas estas horas de aquí, acumula todas estas horas de aquí. Y luego realiza este pequeño impulso, vuelve a recoger el precio, quita esta zona de acá y vuelve a caer otros 170 pips. Acá subió unos 150 pips y luego vuelve y sube. Entonces, Si yo sé que acá hay un ritmo de mercado donde el precio está acumulando y entiendo qué tanto volumen hay en el mercado de acuerdo a las velas, a la temporalidad y todo lo que estamos viendo, pues voy a saber a lo que me estoy enfrentando, entonces ya no se trata de, ah, es que yo manejo esta estrategia y busco esto, sino es qué está haciendo el mercado y qué es lo que yo busco de acuerdo a lo que esté haciendo, la estructura y la acción del precio en el mercado, ¿Sí? por ejemplo acá la ESMA está en el medio y acá ya luego empieza a ponerse por debajo, brutal trader. Dale like, suscríbete, activa la campanita, toma todas las acciones necesarias, leo todos los comentarios aquí abajo, dudas, preguntas, análisis, todo lo que usted quiera y nos vemos en la próxima clase. Trader.